Por parte del eh, personal sanitario, ¿qué se puede hacer para favorecer esta comunicación? Como ya habíamos dicho que eh, en la actualidad es eh, un carácter eminentemente presencial. Pues yo creo que eh, con dos o tres eh, operaciones eh, se podría conseguir mucho. Eh, creo que en principio se debería administrar eh, la información que se da en consulta, que sea eh, de una forma breve y sencilla, eh, y solamente relativa a aquellos aspectos más importantes, más destacables. El resto de la información eh, que sea eh, transmitida a través de algún escrito, algún informe, que pueda ser leída, madurada eh, y, y razonada eh, tranquilamente en casa con ayuda de, de más personas, si fuera necesario. Y, y, por supuesto, entiendo también que el personal facultativo debería ser posible, porque las prisas que tienen, esos 6 diez minutos de los que hemos hablado, eh, que eh, no eh, se contagien. A, a, a los pacientes que sabemos que cuando acuden a, a las consultas acuden en un estado de, de gran tranquilidad y, y gran sensibilidad, puesto que van porque eh, están sufriendo algún proceso crítico en su salud. Entonces, por favor, que no se transmita eh, esa prisa a la persona eh, que es atendida, porque ni es capaz de entender lo que se le dice, ni es capaz de articular ninguna pregunta al personal facultativo, por lo que estaríamos perdiendo un gran recurso.